soy Israel Manger y en esta hora vamos a ver cómo quitarle el fondo a un video en este caso lo vamos a hacer con este video de este gato y vamos a usar una imagen para ver cómo queda con una imagen y vamos a usar este video también de este fuego y empecemos vamos a abrir eh, After Effects es algo rápido y sencillo solo es de paciencia eh, y tenía la demostración ahí pero no, primero quiero eh, hacerlo y luego demostrarles cómo queda para que se lleven la sorpresa. Entonces, vamos a abrir After Effect, eh, área de trabajo. Vamos a dar doble clic aquí para exportar el video. Lo tengo en el escritorio, que es este. Vamos a arrastrarlo aquí. Vamos, eh, como nos sale así, algo pequeño, vamos a dar clic derecho en transformar. Luego, ajustar. A campo, una vez que lo hayamos hecho, vamos a dar. Vamos a corregir esto aquí, esto también aquí. Vamos a dar doble clic aquí. Una vez que hayamos hecho ello y que nos salga esta opción, así como está aquí, vamos a dar clic aquí en el, eh, la herramienta de pincel con control, con la tecla control presionado y. Clic izquierdo del mouse subiendo y bajando, podemos agrandar el pincel y con la tecla ALT presionada podemos borrar el área que nosotros no queremos, no querramos que quede en el video. Listo, entonces vamos a acercar, vamos a acercar un poco y vamos a borrar con la ruedita. Con la ruedita del mouse le, eh, eh, acercamos y movemos todo el cuadro con eh, la tecla espaciadora presionada y, y clic izquierdo presionado y movemos así ahora vamos a iniciar a trabajar vamos a seleccionar nuestro nuestro gato vamos a seleccionar las partes que nosotros queramos queramos que quede en el contenido entonces vamos a borrar las partes que nos queramos que queden vamos a hacerlo de forma eh, dedicada y con paciencia Esta parte de aquí nos, nos está tomando, está detectando como este es el mismo color que, el, que esta parte de esta sombra de la escalera, tiene el mismo color que nuestro, nuestra ma mascota, entonces por eso está tomándolo así de esta forma, entonces tenemos que hacer buscar la forma de corregirlo, así, y no se preocupen mucho por los detalles que al final les voy a dar una sorpresita, para que vean cómo se corrigen esos detalles sin necesidad de hacer tanto esfuerzo vamos a eh, corregir esto aquí esta parte aquí vamos a decirle que sí aquí vamos a decirle aquí que no vamos a dejarlo así que vamos a seleccionar hayamos hecho ello vamos a irlo adelantando un poquitín hasta corregir unos cuantos errores lo demás lo vamos a dejar así que el programa automáticamente detecte donde ustedes vean que hayan errores en donde vean que hay errores solo van corrigiendo que lo demás lo va haciendo el programa en este caso al 3 que ahí va siguiendo nuestro objeto va quedando seleccionado casi en todos los fotogramas tendrá que corregirlo vamos a corregir vamos a seguir adelantando y vamos a hacerlo hasta unos 4 segundos y ahí en adelante eh, vamos a ver si el programa automáticamente va detectando todo y lo va corrigiendo automáticamente lo importante es seleccionar el objeto que nosotros queremos que quede en nuestro video Miren que no es necesario hacer mucho esfuerzo, solo hay que estar pendiente de los movimientos. Vamos a adelantarlo hasta unos 4 segundos a ver qué tal nos va. Y vamos simplemente corrigiendo las partes donde se salga el, de la parte del cuerpo del, del, de nuestra mascota. En el caso aquí de las orejas quizás se nos salga un poco debido a que es el mismo color prácticamente que, que hay en la pared, ¿no? Entonces ahí hay que tener un poco de cuidado. Vamos a ver. Me esperan a que esta barra vaya cargando que es la. Eh, esto, esto se demora un poquito debido a que estoy usando el, el, el software y a la vez estoy grabando Entonces espero que tengan paciencia allí Voy a dejarlo correr a ver Bueno, ok, yo creo que ahí ya está bien. Entonces, en este caso, vamos a dar clic aquí, vamos a bajarlo un poco aquí para que podamos ver mejor. Vamos a dar clic aquí en conmutar. Vamos a dar clic allí en conmutar. Una vez hecho ello, miren que nos quedaron, nos quedaron un poco de, con muchos errores en las esquinas. Eso no importa. Lo que vamos a hacer es lo siguiente: en esta, en esta opción donde dice calado, a mí me gusta ponerlo en 22 máximo 25 vamos a ponerlo en 25 vamos clic en enter para que nos suavice eh, los bordes vamos a esperar que cargue debido a que como lo puse acá adelante eh, no me ha cargado de todo entonces lo ponen usted quizás lo, lo, quizás les dé bien les corra bien en 20 lo ponen lo pueden poner en 20 en mi caso me gusta 25 para que me corrija el mínimo detalle una vez hecho yo vamos a cerrar aquí. Esto aquí lo vamos a poner como estaba. Aquí vamos a dar clic en, eh, con, en, en esta, aquí en esta opción conmutar esta cuadrícula. Vamos a dar clic allí. Volvemos a dar clic. Una vez hecho ello, vamos a subir un poco y vamos a exportar nuestro video. Que vamos a poner de fondo y nuestra imagen. En este caso vamos a hacerlo, vamos a hacer esto aquí. Vamos a ver. Esto lo vamos a correr aquí. Uh -huh. vamos a exportar nuestra imagen la tengo también aquí en el escritorio vamos a hacer algo vamos a reproducirlo a ver está un poco lento debido a que primero debemos lo cargar un poco está un poco lento debido a que estoy grabando al mismo tiempo entonces ahí ya está más rápido porque ya cargo. Miren cómo se ve. Eh, creo que quedó un poco bien. Entonces ustedes ya lo harán con más dedicación en, en casa eh, mientras estén haciéndolo debido a que será para algo más importante en este caso. Eh, solo quería mostrarles el ejemplo. Si queremos ponemos también solo la imagen de fondo o el video eh, de fondo sin necesidad de usar la imagen eso lo hice solo para mostrarles cómo quedaba con imagen y con un vídeo también de fondo bueno eso ha sido todo por hoy espero que me hayan entendido y si tienen otra o si necesitan otro tutorial acerca de, esta, de este mismo género me lo pueden solicitar en la descripción del tutorial y yo se los estaré eh, se los estaré creando hasta la próxima y chao